Hola Oscar, pues para felicitarte en este 13 aniversario con la marca Aveniles Chiles. Eh, pues Quiero agradecer todo el tiempo que ya llevamos eh, en este rollo de los juguetes de diseñador andando juntos. Nos conocimos por Frank Misterio y bueno, pues eh, creo que hemos hecho una gran amistad a lo largo del tiempo. Pues que sean muchos años más y éxito. Bye. Felicidades Viniles Chiles por estos 13 años, espero sean muchos más, espero que sigan teniendo muchos éxitos, muchas exposiciones, les mando un fuerte abrazo, yo soy Boqueno. Mi estimado Oscar, te mando un saludo y unas felicitaciones por los 13 años de Viniles Chiles, que bueno para los que no sepan, para los aficionados de los art toys, eh, pues mucho de la escena en México no hubiera sido posible, sin la existencia de Viniles Chiles, sin la existencia del foro, sin la existencia de la página, de la tienda y de la galería y de los talleres que se han hecho y de muchas otras cosas. Eh, pues nada, eh, creo que tenemos muchos años de conocernos y pues no me queda más que agradecerte también por el esfuerzo que has hecho. Y bueno, también recuerden que hay productos de Chax Armada allá en Viniles Chiles. Y pues a continuar impulsando el arto hoy en Latinoamérica. Un saludo y felicitaciones. Hola banda, ¿qué tal? Soy Choskoskis. Eh, pues mandando una felicitación a vinile Chiles por su 13 aniversario, 13 años ya. Yo conozco a la banda de Viniles Chiles hace tal vez de esos 13, 12, 11, no sé. En aquella época cuando teníamos el foro de vinil Chiles, digo teníamos porque era era de todos, era una comunidad. Este, nos juntábamos a, a mostrar lo que hacíamos, a ver lo que otros hacían, este, a ver los toys que se estaban haciendo por todo el mundo, a compartir, a platicar, a criticar. Este, sobre todo eso se extraña criticar libremente, ahora ya, ya no se acostumbran los foros, este, pero este, el foro desapareció, este, regresó, este, eh, se convirtió después en una tienda, este, tienda virtual, tienda física, este, muy chido, fueron unas muy chidas, este, conocí a mucha banda, amigos, ahí conocí a, a mi socio Frank Misterio eh, No menciono a, a, a todos los artistas y, y, y amigos que. que que conocí, que tuve la fortuna de conocer ahí por medio de Viniles Chiles, este, pero sí quiero mandar un, un, un saludo, una felicitación este, muy especial para, para Oscar, Domingo también, que fue de los fundadores Oscar, este, Oscar y Domingo que fundaron Viniles Chiles, no sé si alguien más ayudó ahí, supongo que sí, pero sobre todo, este, pues felicitación a, a, a, a ustedes que que le han dedicado tanto tiempo y tantos años a, pues a, este, a este gusto, a este placer que, que, que nos da a todos los, los Toys, el Art Toy, este, pues muchas felicidades, este, de verdad los felicito por, pues sobre todo por su tenacidad, porque la verdad es que que uno que está metido en este mundo de los toys sabe que no es, que no es fácil mantenerse y, y, y seguir aquí dentro de, de, de, de, de esto. O sea, muchas veces hasta sin, sin ninguna remuneración, que fue el caso de chile o Chile, sea, no había ningún beneficio económico mantener este, los servidores, este, darle mantenimiento al sitio, este, organizar a los moderadores, este, a estar haciendo publicaciones, este, la verdad es que era una labor de, de, de amor, de amor por los Toys, así que pues muchas felicidades a, a Oscar y quien sea que le está ayudando hoy en día con el, lo que es el, los nuevos viniles chiles, este, un abrazo y espero verlos por allá en México pronto, saludos. Hola Oscar, muchísimas felicidades por esos 13 años de Viniles Chiles. Recuerdo que mi primer bazar fue al lado tuyo eh, compartiendo mesa y de ahí surgió una gran amistad. Muchísimas gracias. Arriba Viniles Chiles y arriba los hartos kawaii. Hola Oscar, de parte de Comandante Ato, Loki Dragon y yo te deseamos un feliz aniversario, cabalísticos 13, llenos de trabajo, éxito. Te deseamos lo mejor amigo. Buenas a toda la comunidad de Artoy del otro lado, soy El Chino de GPH. Hace 20 años que trabajamos en ilustración y haciendo personajes y muñequitos y la verdad queríamos saludar a nuestros amigos de Viniles Chiles que siempre estado ahí apoyándonos y siempre atrás de las cosas que hacemos. Un saludo grande y felicidades en este nuevo aniversario. ¿Qué onda carnal? Aquí el Julián reportándose para felicitarte a ti y a todo tu equipo de Viniles Chiles eh, por sobrevivir un año más en el medio. Eh, con mucha presencia, eh, siendo una de las tiendas más importantes en México, eh, el cual ha ayudado a que este movimiento crezca, eh, y sobre todo apoyando a artistas ¿no? con sus trabajos, con su difusión, eh, que es algo que se necesita mucho en, en este, aquí en la ciudad, en México en general, y pues les agradece mucho todo el esfuerzo, todo el apoyo que, que nos brindan, y esperemos seguir mucho tiempo más con ustedes, este, ahí eh, haciendo presencia en, en los eventos, en las exposiciones y en todo lo que venga. Muchas felicidades, saludos. Bueno, felicidades a Vinyl de Chile por esos 13 años recién cumplidos ya en, en la escena y esperemos que sean mucho más. Muchas felicidades, compañeros, un abrazo. ¿Qué tal? Soy Álvaro Vilarde de Los Santos, Folchamac. Quería felicitar vinile de Chile por los 13 años mi primer acercamiento, primera información que tuve de Apto, es así bien, bien concisa fue por el blog de Viniles Chiles que publicó algo mío por esos años y ahora, mire, después de tanto tiempo, nuestro primer trabajo en conjunto. Es eh, un orgullo para mí que este primer lanzamiento internacional haya sido con Viniles. Nada, deseo lo mejor y muchos cariños de acá desde Perú. Muchos saludos a los amigos de Viniles Chiles. Nuestro amigo Galhawk, aquí desde Estados Unidos. Eh, que se la pasen muy bien en este aniversario. Que sigan uh, los proyectos uh, en puerta creciendo y, y mucho éxito. Que sigan apoyando a los artistas mexicanos y extranjeros en el Art Toy para que la comunidad siga creciendo a través de eventos. Muchas, muchas felicidades. Oscar, siguen apoyando al arte y mucho éxito en el futuro. Saludos. ¿Qué tal, Oscar? Saludos acá desde Guadalajara. Pues, muchas felicidades, güey. Ya son 13 años con venir a Chiles en este rollo. Súper bien, güey, ¿eh? Qué aguante tienes, güey. No, pero te felicito. Eh, creo que vas avanzando bastante bien. He estado viendo algunos de los videos que están haciendo en vivo. La neta, muy, muy cool, muy chingón. Pues espero pronto poder verlos por allá en persona. Y pues desde acá, desde Guanatos. Muchas felicidades, eh, síganle, va. Pásenla bien. Muchas felicidades. muchas felicidades! Que cumplan muchos más y la verdad está súper chida la tienda, nos encantó verla de nuevo y nos hubiera gustado mucho estar ahí, pero les mandamos muchos abrazos y mucho éxito. Muchas felicidades a Viniles Chiles por otro año más, muchas felicidades Oscar que siga la difusión del arte mexicano y mucho éxito, saludos. A mis amigos de Viniles Chiles, muchísimas felicidades por estos 13 años. Gracias por apoyar el movimiento de Larktoy. Les mando un gran abrazo de su amigo John León. Hola amigos, yo soy Hualdi y este video es para felicitar a mis amigos de Viniles Chiles. Muchas felicidades por sus 13 años. 13 años de una gran marca, de un gran espacio que le abrió las puertas a muchos creadores como yo, donde pudimos expandir nuestra creatividad, mostrar nuestra obra, crecer junto con ustedes. Esta felicitación es para todos ustedes que estuvieron y estarán por muchos años más y enhorabuena. Saludos a todos. ¿Qué onda Viniles? Muchas felicidades por estos 13 años de poner el nombre de los Toys en alto. Ser una inspiración. La verdad, cuando seamos grandes queremos ser como ustedes. Siempre ha sido banda. Sigan así y pues va. un abrazo de parte de todo el crew de Lucky Dragon Fight. Nos vemos. Felicidades de nuevo. Muchísimas felicidades Viniles Chiles por estos 13 años, 13 años de Puro Artoy, eh, 13 años de apoyar a la banda que nos dedicamos ya sea al custom o al diseño de nuevas plataformas, Este gracias a eso eh, logran darle visibilidad y difusión a lo hecho en México. Eh, un gran abrazo Oscar porque aparte de todo eres una super gran persona y de nuevo muchas felicidades a Viniles Chiles de parte de los gordis y de la mamá de todos los gordis, o sea yo, nos estamos viendo. Eh, mi queridísimo Oscar, ¿cómo estás? Agarraste todo desvelado, pero ah, no podía dejar pasar esta onda de felices eh, 13 años, feliz aniversario. Espero que la pases espectacular. Eh, sé lo que implican estos 13 años de trabajo, de empeño, de sangre, sudor, lágrimas, pero también sé que ni siquiera te la puedes creer que son 13 años. La verdad estoy muy contento de que estemos en esta generación del Art toy mexicano, que creo que va a ser la mejor y la que va a ser el parteaguas. Y me encanta estar contigo y sobre todo con un pilar tan importante como lo es Viniles Chiles, no solo como un punto de venta de productos, que no solo vende productos, sino también joyas eh, pasadas de Art Toys, que son una cacería importante, sino también son un gran apoyo para eh, todos los artistas de Art toy donde tienes un espacio donde siempre los has apoyado, donde Siempre nos has apoyado a nosotros también como, como parte de, de este grupo y de esta eh, mancuerna que tenemos y eh, tu galería. La verdad es que es un eh, concepto redondo, muchas felicidades y para adelante mi hermano, sabes que se te estima y gracias por todo el apoyo que le has dado a Mexabro y al Arto y Lava. ¿Qué tal a todos? Soy Walter Molca de la ciudad de Oaxaca. Eh, muchas felicidades a Viniles Chiles por el, su aniversario y a, todos, a todas las personas que colaboran y que han hecho posible esos 13 años, que sigan cumpliendo más y, apoyen, y sigan apoyando al talento nacional. Este, nos vemos pronto en la CDMX y saludos, felicidades. Hola amigos de Viniles Chiles, soy Omar de Sneaker Fever y la verdad está que quiero felicitarlos por estos 13 años de llenarnos de un montón de alegría en nuestras casas, decoraciones y diseños. No es nada, nada fácil y nosotros lo sabemos. Muchas felicidades Viniles Chiles, Oscar, un abrazo, no se rindan y gracias por estar en esta ciudad brindando viniles con mucho picante. Amigos de Viniles Chiles, una cordial felicitación desde las alturas. Sigan cumpliendo muchos años, que no se queden 13 y siganos. Dando la satisfacción de poder tener monos como los que han tenido siempre. Hola, aquí Proyecto Ensamble. Un gran abrazo a Oscar por los 13 años de Viniles Chile. Y gran saludo desde Chile. Felicidades. Felicidades. ¿Qué tal Oscar? Mi hermano, amigos de Viniles Chiles? Quiero felicitarlos por sus 13 años, por su gran labor dentro del mundo del arte hoy. Y pues nada, mucha buena energía, mucho éxito y larga, larga, larga vida a Viniles Chiles. Un abrazo gigante. ¿Qué onda amigos de Viniles Chiles? Somos los Beast Brothers. Acá mandándoles un gran saludo, felicidades en este aniversario. aniversario y sigan echando ganas. Mucha buena onda carnales. Saludos Hola, ¿qué tal? Quiero felicitar a Viniles Chiles por su aniversario número 13. Y pues que vengan muchísimos años más llenos de art toys, de vinyl toys, de exposiciones, de emprendimiento y de nuevos proyectos que están en puerta. También quiero agradecer porque ha sido parte importante de la escena del art toy y del juguete independiente en México. Hace 11 años yo compré mi primer doni ahí y gracias a de Chiles también este conocí otro mundo y otra faceta del art toy en México. Pues no queda más que decir que gracias por todos estos años que han apoyado a la escena y que vengan muchísimos éxitos más. Saludos de su amigo Tabal. Y solo para felicitar a le chiles por tantos años, que sigan apoyando el talento nacional y tengan iniciativas en muchísimos proyectos nuevos. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Paillés o oh señor Pixel y el motivo de este video es para, para mandarle una felicitación, un abrazo a la tienda eh, de viniles chiles por sus 13 años como no se lo puedo mandar a la tienda físicamente se lo voy a dar yo a Oscar que él no cumple 13 años ojalá que cumpliera 13 años porque así se vería más joven y no como se ve ahorita pero recuerdo muchísimo eh, cuando Oscar quería abrir la tienda y realmente estaba estaba muy emocionado eh, y una de las primeras cosas que, que se vendieron en la tienda fueron estos tomos de Scott Pilgrim, junto con unos pósters y unas ediciones especiales. De hecho, este, este tomo número 5 es una edición foleada especial que se, que se estuvo vendiendo en aquellos años en la tienda de Viniles Chiles. Y pues nada, eh, ojalá que pronto nos podamos juntar para celebrar este proyecto y esta tienda de una manera presencial. Y pues nos vemos.